hola bienvenido bienvenida tenemos hoy una receta como ya viste en el título cochinita pibil cochinita pibil mi receta particular que he ido adaptando por ahí eh, a través del tiempo y que normalmente cuando la hago tiene súper éxito a todo el mundo le encanta pero sobre todo a mí y a mi familia nos encanta en esta ocasión la vamos a hacer con carne de cerdo la vamos a hacer la tradicional cochinita pibil porque es cochinita bueno, no sé si antes la hacían con alguna otra, alguna, alguna otra cosa. No sé. Pero bueno, en este caso va con carne de cerdo. Si no te gusta la carne de cerdo, lo puedes sustituir por setas, por pollo. Eh, no sé, lo que se te ocurra. Poco más adelante vamos a hacer un video también de setas pibil. Pero aguántanos porque tenemos un montón de videos. Ya tenemos ahí como tres videos en edición. Así que iremos poniendo recetas poco a poco. Quédate porque esto está delicioso. Como ya viste en la foto, se ve espectacular y sabe... Bueno, ya ni te cuento. Y espero que te guste. Ya tenemos aquí listos los ingredientes para la cochinita pibil. Mira, tengo por aquí y los voy a ir echando. Es muy, muy sencillo. A ver, una cosa importante. Una cosa importante. No soy yucateco. No tengo todo lo que quisiera tener aquí. Mi orégano, pues es orégano de por acá, no, no tengo orégano de Yucatán, tengo orégano, de tú a saber de dónde. Pero, hacemos las recetas con lo que se puede aquí y con lo que se puede adaptar, ¿no? Así que, no me juzguen mucho porque esta es mi versión de la cochinita pibil. A mí me encanta y la gente que la ha probado le encanta también. Así que, bueno, tengo aquí, esto es media cebolla grande, ya la corté aquí para poderla moler. Tengo aquí una buena cantidad de ajitos, mira, uno, dos, estos son gordos. Tres, cuatro, casi cinco ajitos, o sea, cuatro grandes o cinco chirris. Tengo esto, aquí le llaman, bueno, aquí es una cosa desconocida, ¿ves? Pimienta de Jamaica. En algunos lugares le dicen pimienta de Tabasco, le dicen pimienta inglesa, en inglés le dicen allspice, pero yo le digo... Pimienta gorda, que es como lo aprendí. Entonces, van unas bolitas de pimienta gorda. Va eh, pimienta negra, molidita, generosamente también. Tengo aquí, <ríe> es que me van a matar los yucatecos. Tengo aquí jugo de mandarina. Ya sé que no es de naranja, no es de, limo, de naranja agria, no es de... Es de mandarina y queda buenísima. así que espero que no se me sientan muy, muy ofendidos le hecho, es la cantidad de una taza, una taza de estas medidoras de eh, jugo de mandarina, o de naranja si tienes de naranja, mucho mejor desde luego, tengo aquí achiote de este de la marca La Extra que ya viene, me parece genial la idea, viene ya porcionado en cuatro, en cuatro cachitos se supone que este te alcanza para 3 kilos, yo voy a hacer medio kilo de carne de cerdo y le voy a poner dos de los cuadraditos estos de los rectangulitos estos porque me gusta que quede intenso tengo aquí dos clavitos de olor van para adentro tengo aquí el orégano que no puede faltar hay que ponerle una cantidad más o menos generosa y tengo aquí eh, comino de comino también me gusta ponerle más o menos así una media cucharadita aprox Poquitín más, ahí está, de cominito. Y tengo un poquito de vinagre, de manzana en este caso, un chorrito nada más para darle más acidez, porque la mandarina no está tan agria, y sal, sal gruesa. Primero así, un cacho así, pues el pelín más. Lo que tengo de carne de cerdo es. Aquí le dicen paleta, no me acuerdo en México cómo le dicen, pero viene siendo el brazo del cerdo, esta parte del cerdo, del otro cerdo, no de mí, <ríe> del cerdo, esto. Entonces, lo que voy a hacer es moler esto bien molidito, obviamente si tienes una licuadora, pues mucho mejor, en licuadora se muele maravillosamente, ya está molido, esto huele uf, de maravilla, Ay huele a gloria esto, está pero en su punto a mí me gusta echarle esto y dejarlo eh, que se marine, ahora si no tienes chance de dejarlo marinar pues yo sé que me van a matar y van a decir que como que es un sacrilegio no marinarlo pero la verdad es que yo en alguna ocasión lo he hecho sin marinar y queda igual de rico, también yo sé que normalmente no le ponen la, la cebolla aquí dentro Y que a lo mejor la cebolla tendría que ser morada O sea, esta es una cochinita muy particular Mi versión particular de la cochinita Mira que se fue un fuentero entero Ahorita lo, lo picamos Y a mí me ha resultado buenísima Ahora esto lo que voy a hacer es dejarlo marinar hasta mañana. Hoy son las 5 más o menos de la tarde. Mañana lo voy a coser en olla express. Porque aquí sí, hay, sí se consigue hoja de plátano. Y se puede hacer al horno. Pero yo la hago versión express. Esta es muy sencilla. Como viste eh, en la descripción. Es para que la hagas rapidísimo. Para que la adaptes. Para que prácticamente en cualquier parte del mundo que te encuentres. La puedas hacer. Que lo único que sea e indispensable que consigas sea el achiote así que por lo demás todo es fácil de conseguir es mi versión y espero que te guste mañana nos vemos a ver qué tal ya tenemos lista la cochinita marinada nuestra carne ya está super marinada pasaron más de 12 horas eh, yo creo que unas 18 más o menos algo así por el estilo obviamente esta para meterla al refri le tienes que poner o film, o le metes este, papel aluminio y simplemente lo que voy a hacer es vaciarlo aquí en la olla express le voy a echar unas hojitas de laurel y nada más yo lo voy a dejar unos 40 minutos, 45 minutos yo creo que tiene de sobra porque quiero que se que se deshaga la carnita, que se desbarate eh, cuando esté terminado entonces eh, le enciendo y al ratito nos vemos. Mientras voy a preparar, mira, las cebollitas, ¿ok? Saqué tres limones, voy a hacer las cebollitas. La cebollita morada que no puede faltar. Una triste noticia es que no encontré chiles habaneros. Encontré salsita de habanero. Y mira que me fui hasta el Carrefour para ver si encontraba. Y no, ahí a veces tienen alguna cosa mm, exótica. Pero no lo tuvieron. Y a veces tienen en frasco. Dije, bueno, aunque sean unos en frasco de estos que vienen en vinagre, tampoco encontré. Lo único que encontré fue salsita el yucateco. Y a un precio más picante que, el, que, el, que este. ¿eh? Así que, bueno. Pero, estamos listos. Tengo aquí, mira, cebollita morada. Tengo salecita de grano. Tengo muchos limones. Y tengo lo que no puede faltar, orégano. No es orégano de Yucatán, no. Sé de dónde venga este, pero estará rico seguramente. Lo único que hay que hacer aquí es las cebollitas. Mira, así, delgaditas. No me critiques como rebano, yo no soy chef, no soy cocinero, soy simplemente un aficionado a la cocina. Ponemos aquí la cebollita. Ahorita pongo la demás, pero para hacerte la demostración te voy a decir que le echo, ¿no? Yo le echo calecita de grano que tarda más tiempo en deshacerse, pues sí, pero es un poquito más tradicional, salecita de grano, bastante oreganito que tiene que quedar, mira, un buen de orégano, que esto en muchos lugares, no sé por qué no lo ponen, y le da un sabor maravilloso, limoncito, obviamente si tienes del otro limón, mejor, y hay que dejarla unas horitas que repose esto, para que se desfleme la cebolla y para que agabe todo el saborcito, yo idealmente aquí le pondría el chilito habanero pero como no tenemos habanero pues nada va a ser así y ya para el taquito le voy a poner luego su salsita de habanero que afortunadamente conseguí esa y nos vemos en un ratito pasaron 40 minutitos y tenemos ya esto por aquí, vamos a abrir Wow. Mmm, esto huele pero increíble a ver, vamos a ver cómo está. Mira, acércate para que veas el caldito que le queda. No tiene nada de agua, es solo el jugo de, de la mandarina y de los jugos que suelta la carne. Así que no te hace falta. Si tu olla es de presión, de esas que tiene, eh, que echan vapor, esta no suelta vapor, por eso se queda todo ahí. Pero si la tuya es de las que echa vapor, probablemente le quieras poner un poquitito de agua, nada más para que no se te quede seco. Ya tengo aquí lista mi tortillita, una de mis tortillitas. Y tengo, mira esto. Mira nada más cómo se desbarata. ¿Eh? Puedes hacerlo ahí o puedes hacerlo aquí. No necesitas más que hacer una ligera presión. Mira cómo se desbarata. ¿Ves? Y lo que quiero es que esté aquí adentro, precisamente para que chupe toda la carnita, este jugo. Uf esto está de maravilla mira aquí que quede bien servidito mi taquito uno de ellos el otro taquito su cebollita morada se me hace agua en la boca como es que ahora me voy a comer estos taquitos y ahí generoso salsita esta dice es extra picante. O sea que vamos a echarle su salsita a ver qué tal. Y que dios me ayude. <ríe> a ver si no está muy picante esto. Vamos a ver. Mmm. Mmm. Mm. Buenísimo. Mira. Ve que delicia, la carnita se desbarata, ¿ves? Si te gustó el video, pues ya sabes, mira, échanos la mano suscribiéndote, dándonos like y compartiendo el video y nos vemos en la próxima, espero que te haya gustado, adiós.